Cuando estamos abriendo una imagen y queremos compararla con la otra, hacemos esto. podemos compararla las dos a la misma vez. Simplemente tenemos que hacer clip. Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar cómo hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es, cuando estamos abriendo una imagen y queremos compararla con la otra, hacemos esto, entonces volvemos atrás, volvemos adelante pero podemos compararlas las dos a la misma vez. Simplemente tenemos que hacer clip aquí abajo y listo. Y así podemos ver las dos imágenes superpuestas, una de al lado de la otra. Y podemos poner más. Este ejemplo es solo con esta imagen. Es cuanto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.